¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Espacio de Excelencia, aquí desde la señal de censos, capacitación con sentido. Un gusto, un gusto saludarles como ya es costumbre cada eh, lunes, este, hoy en este lunes, eh, un poquito fuera de frecuencia por algunos problemas eh, personales, pero bueno, ya estamos aquí transmitiendo, ojalá que te quedes aquí con nosotros porque tengo un tema bien, bien interesante y que desde mi perspectiva, eh, ah. hoy está muy socorrido la eh, visión, el apoyo, la ayuda de unos, eh, unos unas personitas de nuestra sociedad que eh, muchas veces batallamos, muchas veces eh, este, para los que somos padres de familia, pues a veces nos cuesta trabajo... Eh, comprenderlos eh, y, y, y a veces se nos olvida que pasamos también por esa etapa. El tema de hoy, el tema de hoy eh, que tengo para ti es escucha a tu adolescente y para este tema, para este tema, pues eh, tengo una eh, invitada especial, una invitada que en lo personal me da mucho gusto tenerla aquí, que haya aceptado, eh, el que eh, pues nos pueda acompañar con eh, pues la visión y la experiencia que tiene de este tema tan importante. Escucha a tu adolescente. Y bueno, les presento a eh, la licenciada en psicología Daniela Reyes. Ella eh, pues tiene esta, esta visión de tener la posibilidad de darles mensaje de darle apoyo, tips, orientación, a, no solamente a los adolescentes, sino a, también a los padres de familia. Así que te doy la más cordial bienvenida, Dani, un placer y te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación a este programa Espacio de Excelencia. Dani, buena tarde. Hola, Fer, buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación, por darnos la oportunidad de eh, venir a conversar acerca de nuestros adolescentes que tras esta larga pandemia que hemos vivido pues han salido muy afectados en muchos aspectos de, de su vida así es eh, creo que eh, sería bueno poner en perspectiva a nuestros este, iba a decir tele a, a, a audiencia pero no es tele verdad ya hace mucho que, que ya no es así pero a, a, a nuestros oyentes y, y a nuestros amigos en redes sociales ¿Cómo es que el, eh, digamos que ahora está el siglo XXI, eh, nuestros eh, adolescentes están en un reto muy, muy eh, fuerte, muy importante y que junto con Pegado, quienes los acompañamos o que quienes podemos acompañarles y o oh, quienes debemos acompañarles, padres de familia, pero también eh, los demás adultos, ¿verdad? Eh, desde tu punto de vista, Dani, ¿cómo ves, tú lo mencionaste ahorita con esta pandemia, ¿cómo ves el reto, el gran reto de este sector de nuestra humanidad, la adolescencia, Dani? Fíjate que yo diría que más bien el reto es para nosotros. Eh, creo que nos enfrentamos a muchas situaciones. En primera, el tema de la pandemia que ha movido todo, ¿no? La forma en la como nos, eh, como socializamos, cómo nos comunicamos, eh, la forma de comprar, eh, incluso eh, cómo nos relacionamos con los otros en la calle, eh, ha venido a revolucionar todo esto. Pero además creo que estamos enfrentando una brecha generacional muy grande. ¿sabes? Donde um, la generación que hay o la brecha que hay entre la generación mía y la de mi mamá no era tan grande. Y, la gener y las generaciones de ahora es, es, muy, es muy marcada esa brecha. Entonces, esto hace que entremos mucho en conflicto con nuestros adolescentes, eh, que de repente no sepamos cómo comunicarnos o que entremos en conflictos, ¿no? porque ellos no piensan de la misma forma en la que nosotros pensamos o la que nuestros papás piensan, Nos, nuestros papás pensaron. Entonces, son muchas cosas y yo creo que, como te decía, el reto es para nosotros, porque al final nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de irlos acompañando en el camino. ¿no? Eh, y bueno, hay cosas a las que ellos están enfrentando, sobre todo en el tema de la salud mental, eh, Niveles altísimos de depresión, niveles altísimos de ansiedad en adolescentes, en la pubertad. Y, y eso hace que el reto de nosotros como adultos pues sea todavía más grande. Claro, claro, claro, porque efectivamente eh, he estado le leyendo varias investigaciones de cómo es que efectivamente eh, hoy el tema de la salud mental está tocando con mayor fuerza, con mayor intensidad a nuestros adolescentes y nosotros somos los que como bien lo dijiste tenemos que estar acompañando eh, desde tu punto de vista eh, eh, Dani ahí eh, ¿cuál consideras o cuáles consideras que pudieran ser lo, los retos principales que tenemos como sociedad este, ante nuestros adolescentes? Mira yo considero que la base, como que primera base es emociones. Okay. Um, primero tener un conocimiento yo como papá de mis emociones, ¿no? Un poco saber eh, para qué me sirve cada una de las emociones, cómo puedo regular mi enojo, cómo puedo regular el miedo, eh, empezar a conocerme a mí primero. Y esto me va a ayudar a poder hacer contacto con las emociones de mi adolescente cuando sea el momento. Eh, adolescencia es sinónimo de emociones extremas, me enamoro y me enamoro muy fuerte y muy intensamente, me pongo triste y me voy para el suelo y ahí me quedo tres días en la tristeza, ¿no? estoy muy feliz y la euforia desborda por todos lados, entonces si de, un, de inicio nosotros no hacemos contacto con nuestras propias emociones, por un lado y por otro lado, no contactamos con nuestro propio adolescente, es decir, no empatizamos y no recordamos cómo éramos nosotros en la, en la adolescencia. Creo que es ahí donde entramos como en un conflicto, en el que el adolescente empieza a sentirse que no es escuchado, que no le prestan atención, que lo que él siente, piensa, eh, opina, no tiene eh, valor, ¿no? Y entonces lo que hacen es refugiarse en grupos eh, donde sí sienten esa, esa, esa empatía, ese acompañamiento. Y no está mal, claro que no está mal, Tienen, es necesario que ellos tengan sus propios grupos de amigos, no pero al mismo tiempo, en esta sociedad que está llena de riesgos, necesitamos nosotros convertimos, convertirnos también en un grupo seguro, en un lugar seguro donde el adolescente pueda llegar y decirnos qué es lo que le está pasando. Entonces, primera base yo diría son emociones. Las emociones. Eh, sí. Es, sí. es bien interesante eh, cómo lo, lo dijiste ahorita. El tocar a nuestros adolescentes simboliza también irremediablemente eh, tocar también a nuestro adolescente, a nuestra adolescente. Y eso también tiene que ver con, no sé si sea así, Dani, como tú lo ves, ¿cómo nos fue de adolescentes? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros padres? Eh, muchas veces este, tiene que ver también si son uh, papá o si es mamá con la que eh, nos llevamos mejor o peor si somos niños o niñas adolescentes, mujeres o adolescentes hombres, eh, tiene mucho que ver no, no sé cómo veas la historia propia eh, en relación a, a, a la historia quizás de nuestros adolescentes eh, eh, si sí tiene que ver eh, cómo nos fue cómo nos eh, pues, cómo vivimos este periodo nuestro con cómo vamos a Acompañar a nuestros adolescentes? Mucho sí, que ver, por, a por supuesto, con, como nosotros um, nos fue en la feria, ¿no? Es como seguramente vamos a proyectar eso hacia nuestros hijos. Pero creo que aquí el paso extra que podemos dar es no nada más traer eso como historia cargando, ¿no? Como, como una mochila que traes puesta y andar por ella en la vida. Es sentarnos. Poner la mochila enfrente y revisar, ¿no? A ver qué viví yo, qué tanto me sentí escuchada, eh, qué tanto me sentí acompañada en mi adolescencia, ¿no? Eh, mis emociones, qué tanto eran validadas. Entonces, hacer como esa revisión de cómo me fue en la feria y después cómo encontrar una nueva forma de, um, de acompañar la adolescencia de nuestros hijos. Mm, por ejemplo, pues soy mamá de una pequeña adolescente de 14 años, y entonces de repente todos estos movimientos emocionales de conocer amigos, conocer muchachos, conocer, ¿sabes? Como de vivir esta parte social, eh, sinceramente yo la disfruto mucho, verla en ella, porque es algo que a mí ves, yo disfruté mucho en mi adolescencia, Creo que fueron como socialmente de las mejores etapas, ¿no? Donde te sientes más identificado. Entonces, en algún momento mi hija me decía, es que eh, siempre llega y me platica un montón de cosas y todo me cuenta, ¿no? Y decía, es que tú eres eh, como muy, muy buena mamá, ¿no? Como que no me juzgas, me entiendes. Y por una parte me puse a pensar, um, ¿cómo podemos dejarnos llevar por las malas experiencias? ¿Sabes? Cómo el miedo que tenemos como papás de que no, no den en la escuela, que por andar con novio baje calificaciones, que este, sus amigos les hagan daño, ¿sabes? Cómo estos miedos nos impiden disfrutar de esa parte, de esa parte que hace contacto con nosotros mismos, con lo que nosotros vivimos. Y entonces es como ir encontrando poco a poco un balance, porque la realidad es que mientras ellos están siendo adolescentes, nosotros estamos aprendiendo a ser papás de adolescentes, porque éramos papás de niños, no de adolescentes. Entonces, por eso te digo que es así como una maleta, ¿no? Esta fue mi adolescencia. A ver, vamos a ir sacando una por una las cosas y vamos revisando como esta, esta parte de empatía, ¿no? ¿Qué me hace? ¿Qué me hubiera gustado tal vez que fuera conmigo? Se puede adaptar al presente, no se puede adaptar e ir encontrando como una forma de, de comunicarnos, de escucharlos y de conectar mejor con ellos. Correcto. Eh, amigo Viga, eh, pues estamos hablando sobre adolescencia. Escucha a tu adolescente y te como invitada especial a la eh, licenciada en psicología Daniela Reyes. Eh, y déjame decirte que ella trabaja con papás, eh, pues ha, da talleres eh, también de, en este tema. Ella comentó hace unos momentos sobre el manejo de las emociones, la gestión de las emociones. Dani, ¿qué te has encontrado en, eh, eh, con los papás con los que has podido platicar? En, ¿cuáles son los problemas más recurrentes, más significativos y o más difíciles a, a los que se enfrentan estos padres de familia? Mira, el proyecto que yo tengo se llama Kidsfulness. es un proyecto que está dirigido a la eh, inteligencia emocional acompañada de Mindfulness. Este proyecto nació porque en la práctica clínica eh, generalmente los, los consultantes que llegan, eh, las primeras sesiones que mantenemos con ellos son psicoeducar las emociones. Entonces fue como un, um, de repente te, te llegas, a, te enfrentas con los consultantes y no tienen muy claro para qué es el miedo, para qué es el enojo, para qué es ¿no? cada una, qué función tienen, dónde se sienten en el cuerpo, cómo las puedes regular, eh, para qué te sirven. ¿no? Entonces fue como una forma de aproximarnos o de psicoeducar antes, no de uh -huh. no esperar a que llegue el adulto, sino que llegue el niño o el adolescente y entonces empezar a formarlos en, en emociones. Y justo con esto lo que me enfrento es que, es bien curioso, pero los niños y los adolescentes saben regular y saben un poco mejor, más de sus emociones que nosotros. Yeah. Generalmente nosotros somos los que traemos un relajo y los que no tenemos claro cómo gestionar todo lo que sentimos. En los talleres, son talleres que tienen una duración de cinco días, son el online, y de repente realizamos reflexiones como muy complejas con niños de 8 años y tienen una habilidad para detectar, tienen una habilidad para detectar las emociones en su cuerpo, para aprender, para regular. Y de repente toca la parte del taller con los papás y te das cuenta que realmente el papá es el que le está costando más trabajo. ¿Sabes? Porque un adulto, un niño y un adolescente, por mera um, desarrollo neuronal, no son capaces de regular ciertas emociones. Están aprendiendo a regularlas, ¿no? Entonces, al final es un aprendizaje que se va dando poco a poco. Pero los papás son los que eh, a veces requieren un poquito más de apoyo para encontrar su propio camino y esta forma de comunicarse con sus hijos. Otro de los, de los temas que me encuentro es justamente esa, la comunicación. Eh, generalmente entre la relación adolescente y, y papá hay como una línea muy marcada y como un, un nivel de autoridad, ¿sabes? De yo soy tu papá y entonces yo te voy a enseñar cómo tienes que pensar, cómo tienes que reaccionar... ¿Qué decisiones tienes que tomar? Y entonces, pues obviamente que eso causa en el adolescente, que de por sí en esa etapa está en rebeldía total, eh, causa como esta fractura en la comunicación. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas más comunes a las que me he enfrentado. Por un lado, que papás eh, requieren apoyo para sus propias emociones, para manejar sus emociones y acompañarlas de sus hijos. Y mm -hmm. por otro, que los canales de comunicación generalmente son en niveles, ¿no? Y eso en la adolescencia es como um, creo yo que impide la comunicación. Fíjate que eh, eh, ahorita que estaba escuchándote, Dani, eh, me vino a, a la mente eh, este eh, muchas muchas eh, no sé si frases, creo que es la misma frase, pero en muchas personas en muchos papás uh -huh. que dicen que eh, es recomendable no sé tú cómo lo veas que los papás aprendamos a ser amigos de nuestros hijos uh -huh. y menos padres o madres según los papás uh -huh. pues eh, que, que a muchas les funciona mejor el, el ser uh -huh. este, a, amigos o amigas eh, de, de, de sus hijos. Eh, ¿Tú cómo visualizas esta práctica que muchas personas, padres de familia, están uh -huh. empezando a implementar? Yo cambiaría la palabra amigo por compañero. Creo sí. que cuando uso de esa palabra, pongo a mi hija o a mi hijo en el mismo nivel que yo, ¿sabes? Pero al mismo tiempo hay un límite, porque es importante que los adolescentes tengan límites, ¿no? Entonces, a veces con este rollo de la palabra amigos, ellos lo pueden un poco malinterpretar, ¿no? Eh, hey, mm -hmm. cuate, ¿cómo estás, no? Pero sí creo que es importante Eliminar ese nivel, o sea, ese, ese nivel de autoridad como tradicional, ¿no? Yo soy tu papá, yo mando. Y más bien verlos como compañeros. Eh, al menos en lo personal, yo así lo vivo, así lo, lo llevo con mi hija. Es mi compañera, ¿no? Ella comienza a hacerse responsable de su propia vida. De sus decisiones en la escuela, con sus amigos, en general, empieza a tomar decisiones propias, empieza a tener un pensamiento autónomo que ya no es igual al mío y no tiene por qué ser igual al mío, empieza a cambiar sus intereses a intereses que no son los míos, ¿no? Entonces, generalmente hablamos de amigos de, ay, ah, somos amigos porque a los dos nos gusta el anime, ¿no? Ese, somos amigos porque a los dos nos gusta el fútbol. ¿no? Y entonces, a veces es muy difícil que con tu hijo encuentres ese nivel de, de gustos, de intereses. De... Claro, claro. Por eso yo no lo llamaría amigos. Prefiero ver a mi hija como una compañera de camino, el estar a su lado, ¿no? Y estar como apoyo cuando ella necesite de mí. Mm, interesante. Esa, es, esa, ese cambio de, de palabra. Eh, eh, estamos hablando, amigos, eh, eh, sobre los adolescentes. Escucha a tu adolescente. Y eh, la, la parte de el, la relación esta de, de, de, de autoridad eh, con tanta rigidez nos cuesta mucho trabajo o desprendernos. Nos seguimos arraigando a, a, a lo... Este, tradicional. tradicional incluso déjame decirlo así Dani eh, un eh, cierto autoritarismo ¿no? por un lado pero también eh, este, ante las malas experiencias seguramente muchos padres de familia han optado por lo que te compartía de ah no pues ya no soy ni papá ni mamá soy su amigo o amiga es decir se van al otro extremo no sé si te haga sentido te estaba escuchando y, y, y me vino a, a, a la mente una palabra que tú conoces muy bien, porque además, amigos, este, amigo, amiga, déjame decirte que eh, Dani también, aparte de que es eh, licenciada en psicología, ella también está certificada eh, como coach, en este caso coach ontológica, eh, ¿es correcto ahora, Dani? Así es. Sí. Ok. Y yo visualizo esta... Eh, compañero o compañera, como una, yo lo veo como una compañía, acompañamos al a adolescente, hay que decirlo también, eh, francamente, con una mayor experiencia, porque es obvio la mayor experiencia que, ten, que tenemos, pero creo que funcionaría muy bien un acompañamiento al estilo coach. ¿A qué me refiero al estilo coach y a qué me enfoco específicamente? A que en coach, en coaching, mejor dicho, eh, el coach lo que hace es a través de preguntas poderosas, sacar el potencial de su cliente. Y me imagino que la, el acompañamiento de los padres de familia pudiera ser también de mucha utilidad para, para nuestros hijos de esa forma. Eh, eh, ser el guía a través de preguntas que les permitan a ellos evaluar sus decisiones, por ejemplo, que les permitan a ellos evaluar su estado emocional, evaluar eh, las mejores decisiones que pudiesen tomar, incluso evaluar los errores que van a cometer y que uno también como adulto va a seguir cometiendo, pero que creo que a través de estas preguntas, el acompañar a nuestro adolescente, a nuestros hijos, eh, les vendría bien. No sé tú cómo lo ves, Dani. Se me vino ahorita a la mente esta, a esta situación. Sí, creo que completamente eh, es la labor que tenemos, ¿no? Eh, ayudarlos a que cuestionen, primero cuestionarlo y después que ellos comiencen a cuestionar las decisiones que toman. En este sentido, creo que esta generación en específico es muy buena en eso, es muy buena cuestionando. Y muchas personas, um, a mí no me gusta el término generación de cristal, eh, porque creo que incluso son mucho más valientes de lo que nosotros hemos ido o lo que nosotros fuimos en nuestra adolescencia. Entonces, sí, me gusta esto de eh, te acompaño, eh, realizándote preguntas y te acompaño eh, un poco ayudándote a reflexionar sobre las cosas que haces, ¿no? Eh, y para esto creo que es justo, tenemos que aprender a escucharlos, porque si no aprendemos a escuchar, no vamos a saber qué preguntar. Exactamente. De hecho, la conversación inicia, inicia así, eh, siempre eh, tomo como referente y siempre lo he dicho eh, Stephen Covey en, en, en su libro de eh, la, los siete hábitos de la gente altamente efectiva que por cierto, el hijo de Stephen Covey escribió los siete hábitos de los eh, adolescentes ¿verdad? Uh -huh. este, él, él comentó en su momento Stephen Covey que para poder ser entendidos escuchados primero necesitamos entender uh -huh. y escuchar. Uh -huh. Los papás estamos acostumbrados exactamente a hacer lo contrario, ¿No? Los, los llamados sí. sermones, ¿No? Uh -huh. Este que significa decir, decir, decir, decir, y evitamos escuchar a nuestros adolescentes, a sí. nuestros hijos. Y aunque aparentemente los podamos eh, o decimos que los escuchamos, pues la verdad es que anulamos lo que nos dicen, Devolviéndoles el sermón, nuestro punto de vista, que es el que decimos por ahí, es porque soy tu papá, porque soy tu mamá, y las cosas son así, Exacto. no? Entonces, muy bien lo dijiste, Dani. Escuchar. O invalidamos, o invalidamos, no te sientas triste, no, no tienes, no seas exagerado, este, no es para tanto, o negamos. ¿no? No, no lo que tú tienes no es que estés triste lo que pasa es que este, es, tienes sueño ¿no? tienes hambre claro. entonces creo que es, eh, el decir aprende a escuchar es muy fácil pero realmente es un, un entrenamiento eh, y justo es la otra parte que complementa el proyecto que tengo es hey papá, mamá, mira este taller vamos a revisar ¿Qué es la escucha? ¿No? Oye, ¿puedes escuchar palabras? Sí, claro que puedes escuchar palabras, pero el 80% de la comunicación es no verbal. Entonces, vamos a aprender a ver, a, a, a leer el cuerpo, vamos a aprender a cuáles son las microexpresiones del enojo. Oye, vamos a aprender a escuchar las emociones, porque no hemos, eh, nosotros mismos, no hemos experimentado muchas veces que escuchen nuestras propias emociones. Entonces, ¿cómo voy a escuchar las emociones de mi hijo? Sí. Si no lo sé hacer, tengo que aprender. Entonces, ¿escucha las palabras? Sí. ¿Pero escucha el cuerpo? Sí. ¿Pero escucha las emociones? Sí. Y ya que lo escuchaste, aprende qué sí y qué no decir. Aprende que el sermón no te sirve para nada. Que a veces quedarte callado es más efectivo que el no estés triste tranquilo, no va a pasar nada todo va a estar bien ¿no? entonces creo que realmente es un entrenamiento que deberíamos de tener todos ¿no? mamás, papás, niños eh, es, es algo muy muy muy importante muchos de nuestros eh, nuestra audiencia amigo amiga que nos está escuchando eh, trabajan, Dani, eh, son eh, mujeres y hombres que están trabajando. Eh, muchos quizás, muchas quizás también, ambos trabajen o también sean eh, madres solteras, que es un tema y ahorita me, me gustaría que este, nos, pues, compartías tu punto de vista al respecto. Pero en, en, en el caso de los padres que, que trabajan, papá, mamá, no importa. Eh, eh, ¿Cómo podemos trabajar lo que he escuchado muchas veces en, en terapia? Eh, la culpa, la culpa de dejar solo, sola a su hijo, a su hija adolescente eh, por necesidad de, de estar trabajando. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a estos padres que tienen que salir a trabajar, que tienen que pues, eh, salir a Buscar, decimos aquí en México, la papa uh -huh. este, para poder llevar alimento a, a comida y obviamente darle este, techo, eh, ropa, educación a, a nuestros hijos y, o adolescentes. ¿Qué puedes compartir con ellos respecto a esta sensación de de culpa. A lo mejor, amigo, amiga, si estás escuchando, si tienes dudas, preguntas o comentarios al respecto, déjanos aquí abajo eh, los comentarios, tus preguntas y si podemos responderlas en vivo, con mucho gusto eh, las estaremos respondiendo. Nuestra invitada estará apoyándote también en eso. Así que esperamos que nos escribas. Eh, Dani. Bueno, pues eh, yo soy mamá soltera y... En primera ya me gustó cambiar el término por mamá autónoma, porque el término soltera es un término que tiene que ver con mi estado civil, ¿no? Y no con la función que realizo. Entonces, me llamo a mí misma mamá autónoma. Y la culpa es, está todos los días en la mesa, ¿sabes? Uh -huh. eh, es una responsabilidad muy grande criar a un hijo. Yo tengo una y... Hay mamás que tienen tres y no sé cómo lo hacen. Eh, pero creo que justamente cuando yo personalmente empecé a escuchar, la comunicación que tuve con mi hija se hizo más eficiente. Y entonces, si a lo mejor en el día yo tenía dos horas libres, de esas dos horas le dedicaba media hora, pero eran media hora así de te escucho a todo lo que da, te escucho con todo mi ser, te escucho con toda mí es para ti en este momento. Y entonces es como realmente poder conectar, ¿no? Y realmente saber en, en qué lugar estás y qué te preocupa y qué sientes y cómo te fue en el día, ¿no? Y empezó un poco dejar de ser más pequeña cada vez la culpa. Porque a medida que más escuchaba a mi hija, más me conectaba con ella. Entonces creo que incluso aprender a escuchar nos puede ayudar a eso, a ser más eficientes como papás. ¿no? En lugar de aventarme una hora de sermón, te escucho 20 minutos, ¿no? En 20 minutos cacho tus emociones, tú cachas las mías, nos comunicamos y ya. ¿Sabes? Entonces creo que, que por ahí podemos empezar. Además de eso, hay que trabajar con la propia historia, ¿no? hay que trabajar con mi propia infancia, con mi propia adolescencia, a entender cómo eh, regular las emociones ¿no? de, del día. Hay que también aprender a regular nuestras emociones. Eh, en el taller, um, yo les hablo mucho del rincón de la calma. El rincón de la calma es un espacio físico, puede ser al lado del sillón en un rincón, al lado de la mesa. Y en ese rincón de la calma, ponen una caja con elementos que te ayudan a, re a regular tus emociones. ¿no? Entonces, es un lugar seguro en el que puedes llorar, enojarte, gritar, puedes hacer lo que quieras. No es un castigo, es importante no verlo como un castigo. Entonces, el niño entra en un proceso, o el adolescente, en el que está muy desregulado, está muy enojado, Va al rincón de la calma y entonces puede agarrar una plastilina y empezar a jugar con la plastilina. O puede agarrar un cuento y empezar a leer el cuento. O una botella de la calma. Hay muchos elementos que puedes implementar en ese rincón. Y entonces el niño automáticamente empieza a bajar la energía de la emoción que está teniendo. O a subir, ¿no? Si estás triste, necesitas subir la energía. Entonces, hay, es un espacio para esa regulación. Y cuando se lo platico a los papás, todos son así de yo quiero algo así yo quiero un lugar en el cual sentarme no y creo que a veces necesitamos aprender eso necesitamos saber que podemos regular nuestras emociones, necesitamos saber que podemos hacer algo con nuestras emociones ¿no? entonces creo que manejar la culpa en especial tiene muchas aristas, muchas pero las que para mí, para empezar son mejor, las mejores es primero, conoce tus emociones, ¿no? identifícalas y aprende a regularlas y después aprende a escuchar. ¿no? Aprende a escucharte a ti, aprende a escuchar a tu hijo, aprende a escuchar a tu pareja, aprende a escuchar incluso a las personas que van a tu lado en el metrobús o en el metro, porque cuando tú logras ver y escuchar con su cuerpo, con el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Que están enojados, que están frustrados, ya no te vas a enganchar. Así es. Y entonces cuando no te enganchas, tu día es más fácil. Claro. Entonces, para mí son esas dos, emociones y escuchar. Y escuchar, perfecto, interesante. Eh, amigos, eh, realmente están eh, literalmente escuchando como el <ríe> título del programa, en realidad tiene dos sentidos. Porque tal pareciera que estamos dirigi, dirigiéndolo a, eh, el título es Escucha a tu Adolescente, que tiene que ver con quizás al adolescente que vivimos con él, los padres de familia. Pero también tiene que ver con el adolescente que fuimos. Entonces, esta lectura de Escuchar al Adolescente tiene que ver con estas dos eh, en estos dos sentidos escuchar a nuestros hijos adolescentes y escuchar al adolescente que vive en cada uno, en cada una de nosotros. Eh, una situación que hoy estamos viviendo y que nuestros hijos eh, están eh, pues eh, generando un espacio, un tiempo difícil y complicado, no solamente con nosotros, sino en la sociedad es el uso desmedido de eh, los aparatos este, llamados eh, celulares, eh, tablets, que dicho sea de paso, con toda intención lo hago también, pues resulta que también muchos padres de familia están en ese mismo eh, problemática, ¿no? adolescentes, niños y adolescentes ensimismados en, en, en la tablet, que bueno, ya la, la ciencia ha comprobado el problema que puede generar el exceso de este uso del, de, de este aparato, por supuesto importantísimo, que es el, ya sea una tablet o el celular. Pero por otro lado también los padres de familia están o nos estamos fugando. Como has visto esta situación en la experiencia que, que has tenido con eh, los niños, adolescentes y padres de familia en estos talleres que, que tienes ¿cómo has visto esta situación y esta problemática social que es tanta gente sola entre la gente y en medio <ríe> el celular eh, el pan de todos los días ¿no? Eh, creo que de nuevo el reto es para nosotros como adultos encontrar las formas de poner límites desde la negociación, sobre todo hablando con los adolescentes. Una vez más, creo que lo primero que hay que hacer es escuchar, ¿no? Aprender a disfrutar de esos 15, 20 minutos del día juntos para escucharnos, ¿no? Y ya una vez logrado eso, entonces sentarnos con nuestros adolescentes o nuestros niños. Con los niños generalmente no se negocia tanto. Generalmente con niños es un poco más rígido el límite. Pero con adolescentes sí creo que tiene que haber una negociación forzosa de, ok, es importante. Para mí es importante saber de ti, de tu vida, qué hiciste hoy, si te peleaste con alguien, si estás feliz, ¿no? Y y a mí me gustaría que tú también supieras eso de mí que también conocieras si yo estoy triste si estoy feliz si estoy enojada si me fue bien no. o si me fue mal entonces sí. hablar de la importancia que es que nos escuchemos y después hacer la negociación oye qué te parece si ocupamos ese espacio de la cena para nosotros seamos papá mamá mamá solamente este hijos abuelos todos no y entonces decir bueno ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? Vale. Y entonces ir abriendo estos espacios como libres del uh -huh. celular, libres de tecnología, libres de televisión y empezar a disfrutarnos. Te puedo asegurar que si lo haces con constancia, si lo disfrutas y si tus hijos lo disfrutan, Va a llegar un momento en el que van a preferir ir a platicar contigo que agarrar el celular. Sí, totalmente ¿Ah? de acuerdo. Así es, y por así. otro lado, también creo que nosotros tenemos que un poco entender que crecimos o que están creciendo en una etapa diferente, que son una generación diferente. ¿No? Y entonces, con límites, pero también tenemos que darles un poco esos espacios. ¿No? Y no... Satanizar estos espacios de, del celular y de las redes y al mismo tiempo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y todo el tiempo estar hablando de todos los riesgos que hay en las redes. Entonces, creo que es muy complejo, es algo que lleva tiempo, uh -huh. pero sin duda creo que se puede hacer, se pueden generar espacios familiares libres, ¿no? De, de interferencias celulares y tecnología y todo esto. Exactamente. Yo creo que es, eh, desde mi perspectiva, el mayor reto que tenemos como eh, sociedad. El exceso <risa> el, sin límite del uso de la tecnología en el caso del celular y, y, y la tablet. Eh, <risa> muchas de las eh, situaciones y problemáticas que en, en terapia yo veo con los padres, yo no veo adolescentes, sino a los padres, pero al final de cuentas, de rebote. Este, me toca a, a, a ver a los adolescentes por lo mismo, al menos la relación. Eh, y eh, muchos padres eh, tienen la dificultad de cómo comunicarse con sus hijos. Y lo que hacen es optar por eh, preguntar, cuestionar. Eh, no solamente el cómo te fue, sino el qué estás viendo, el qué estás haciendo. Uh -huh. Y como conforme yo los voy escuchando, uh, yo me transporto a un escenario de la este, FBI, de la KGB. Interrogatoria. adolescente. ¿no? Exactamente, ¿no? Me, me siento eh, en el lugar de los adolescentes, me siento interrogado. Y obvio, a ningún adolescente le gusta sentirse interrogado. Por lo tanto, no sé, eh, yo, a mí me ha funcionado, Dani, eh, y, y, y creo que les ha ayudado a, a nuestros eh, pacientes, a los pacientes que, que he visto, que um, hagan exactamente eso, pero al revés. Es decir, que sean los padres de familia, papá o mamá, ambos, quienes en lugar de interrogar, sobre la vida de su hijo, que ellos abran su vida a sus hijos, que ellos compartan eh, qué hacían, cómo resolvieron eh, eh, eh, cuando eran adolescentes, pero también cómo están enfrentando el día a día, cómo les fue en su trabajo, eh, si se divierten o no se divierten en el trabajo, abrirse a sus hijos y al principio los hijos... Los van a ver con ojos de extraños, ¿no? De, y ahora, ¿de, de cuándo acá? Pero cuando, como tú lo dijiste, se convierte en algo constante, los hijos van a ver que están viendo a, un, a una persona, no solamente a papá y a mamá, sino uh -huh. a una persona como ellos, y además que le están compartiendo. Y que inconscientemente los hijos también van a abrirse. <risa> ah. A mí me pasó esto, pero en la escuela o con mi amigo. Oye, me acuerdo que me dijiste que tu, tu mejor amigo te hizo esto y, y ahora me pasó a mí esto, ¿no? Y, y así, en el buen sentido de la palabra, bajamos las defensas de nuestros hijos, defensas obvias ante el argumento, o más bien el estar interrogando, ¿no? Ante eh, el, este, el FBI familiar. <risa> este, La veces, sí, sí, caray. Entonces, creo que una buena forma es eh, poner el ejemplo, Dani. Y bueno, de hecho, así iniciamos, ¿no? El reto es nuestro, poniendo el ejemplo de cómo dialogar, cómo abrirse, si vemos a, nuestro, a nuestros adolescentes que están cerrados, no solamente este, verbalmente, sino también este, no verbal, en su cuerpo cerrados, sí. la mejor forma de combatir esto es abrirnos nosotros. Sí. Eh, no sé cómo lo veas, Dani. Mira, a mí esto me gustaría relacionarlo mucho con el tema de las mamás autónomas. Eh, y otra vez, un poco la experiencia es: yo, mamá, estoy tan preocupada que por criarte bien y siento tanta culpa de no estarlo haciendo bien que lo que hago es protegerte con mi silencio, ¿no? Guardándome todo. No, no, yo puedo, soy fuerte, voy a sacarte y chalada, chalada. Mi hijo. Se da cuenta de eso y entonces su forma de protegerme es haciendo lo mismo que yo hago, guardándose las cosas, quedando callada, no diciéndote que está triste porque te va a preocupar, porque te va a dar una molestia más, ¿sabes? Y entonces cuando los dos nos ponemos en ese lugar, realmente lo que está sucediendo es que nos desprotegemos porque nos aislamos. El paso nuevamente tiene que ser del papá, el reto más grande es de papá. Me hago vulnerable contigo, y cuando empiezo a hablar de mi vida, cuando empiezo a hablar de mis experiencias, de lo que me pone triste, de lo que me tiene preocupada, tal pareciera que le estamos cargando un poco la responsabilidad, ¿no? Como a los niños. Aquí yo lo que hago es: no te cuento las cosas para que me las no me soluciones. Las Ajá, sí, sí. sí. Ajá. Y aquí es muy importante decirlo y decirlo textualmente. No no necesito que me cuides, necesito compartirlo contigo. Y entonces, cuando yo hago esto y me empiezo a ser vulnerable de mí misma, de mi vida, de alguna forma empiezo a modelar la conducta de ellos. Les enseño cuál es la vía en la que los dos nos estamos en un lugar seguro. En la que yo te puedo decir, estoy preocupada y tú te quedas a mi lado sin tratar de, de resolverme el problema, acompañándome, tal vez abrazándome, haciéndome un cariñito en la cabeza, acompañándonos. Y el día que tú te sientas preocupado, yo voy a hacer lo mismo. Entonces, si soy vulnerable, me pongo en un lugar seguro, pero además te estoy enseñando a ti cómo ponerte en un lugar seguro. Entonces, ¿es difícil hacerlo? Sí. Porque otra vez vamos en contra de toda esta educación tradicional Uh -huh. en la que mamá es súper fuerte, mamá es súper poderosa, mamá puede con todo, ¿no? Mamá no llora, mamá no se cansa, mamá, ¿sí me explico? Y papá también, porque la realidad es que también sobre papás hay una carga bien fuerte respecto de las emociones, de los hombres no lloran, ¿no? Los hombres son fuertes, ¿no? Tienen que poder con todo. Entonces, permitirnos ser vulnerables nos pone en un lugar mejoramos a, a todos más bien claro claro claro eh, fíjate Dani eh, vamos cerrando eh, eh, el programa del de, día de hoy para nuestros amigos nuestras amigas que están ahí eh, este, muchos muchas quizás eh, con hijos con hijas eh, sin adolescentes preadolescentes probablemente y ante la situación de estar en un trabajo eh, de lunes a muchas veces de, de lunes a sábado, sábado. Y, y con estas dificultades de las cuales hemos hablado y cómo poder eh, sortear eh, la comunicación el, el famoso el tiempo de calidad con nuestros adolescentes, mm. con nuestros hijos eh, es eh, fundamental que eh, se lleven un mensaje de que el trabajo que tienen ahí en eh, la oficina, si son incluso si son dueños de su, de su propio negocio, dueñas emprendedores, su negocio, exactamente como a pesar de eso sí se puede generar esta comunicación y relación con nuestros hijos y que ellos también tienen que eh, mostrarse vulnerables ante lo mm. que están viviendo y como tú lo dijiste, Dani, el hecho de que mostremos nuestra vida a nuestros hijos no es para que ellos nos rescaten, nos resuelvan, eh, nos ayuden eh, y funjan con otro papel. Porque muchas veces, ¿cuántas veces? No sé si a ti te ha tocado, Dani, escuchar, sobre todo en el caso de los hombres, de los hijos, pues, eh, hablando de las mujeres este, independientes. Madres autónomas. Madres autónomas, no solamente <risas> mujeres, madres autónomas. Uh -huh. eh, eres el hombre de la casa, quienes uh -huh. tienen, ¿no? ¿Cuánto pesa esa, este, esa carga que le ponemos a, a, a en este caso, al hijo, ¿no? No sé, no sé si también lo veas así, Dani. Sí, y que además es algo muy común en nuestra hermosa sociedad mexicana, ¿no? Eh, somos codependientes por naturaleza. Sí, Por alguna sí, sí, sí. razón, es muy extraño encontrar una familia en la que no haya un nivel de codependencia. Uh -huh, eh, uh -huh. Cuando yo no tú, tú, ya esté viejita, te vas a hacer cargo de mí, ¿no? También es muy común. Sí, claro. Eh, no, tú me vas a cuidar cuando yo esté grande, ¿no? Cuando tú vayas, no te preocupes, te vas a casar, vente a vivir conmigo, aquí. Aquí vas a tener una casa, vas a tener un techo seguro, no te va a faltar nada, ¿no? Y entonces creo que es un poco, otra vez, ir en contra de todo eso que, vamos cre eh, que hemos crecido, que hemos aprendido. Es difícil porque incluso a veces la sociedad misma te ve como bicho raro por no seguir esos patrones, ¿no? Entonces hay muchas implicaciones pero los beneficios de hacerlo, los beneficios de vernos como compañeros, sobre todo en etapas adolescentes, ¿no? donde ya están forjando una personalidad, donde ya están empezando a ser seres autónomos, están empezando a construirse. Esta parte de soltarlos de nosotros, como romper esa extensión, ¿no? que, que todavía como niños los traemos aquí pegados, Sí, sí. hacer esa separación trae muchísimos beneficios y no nada más para mujeres también para niños ¿no? el ser vulnerables con ellos el quitarles esta carga de yo no quiero que te hagas cargo de mí a mí yo algo que he dicho siempre es y se lo dijo a mi hija cuando yo esté grande y yo ya no pueda a mí mándame una casa de retiro. yo quiero que tú hagas tu vida que tú disfrutes tu vida. Sé que me vas a ir a ver porque confío en la relación que tenemos, ¿sabes? Confío en el vínculo que tenemos. Y no me voy a sentir abandonada y no voy a sentir mal. <risa> Simplemente quiero ser partícipe de mi propia vida en ese sentido y de tomar esa decisión ahora, hoy que puedo. Uh -huh. Y cada que yo lo digo, es como que las personas dicen, pero es su responsabilidad cuidarte y yo, no. <risa> No, es mi responsabilidad hoy cuidarme, es mi responsabilidad hoy eh, hacerme de recursos económicos para que cuando llegue mi vejez yo tenga la capacidad para poder tomar esas decisiones. Es su responsabilidad, su vida, sus decisiones, sus acciones en la escuela. ¿no? Si reprueba una materia es su responsabilidad. Claro, y entonces, claro, claro. cuando nos vemos como independientes, cuando me, nos vemos como dos personas diferentes, podemos romper este esquema que siempre hemos traído de codependencia. ¿no? Así es, así es, así es. Y, y, y, y, y amigos, eh, escuchen, las, ahora sí que escuchen las palabras que acaba de, de comentar eh, Dani. Eh, una, una cosa es generar seres independientes, pero con un lazo tan fuerte y tan estrecho con la comunicación, la comprensión uh -huh. y el acompañamiento, que seguramente, y, y te lo digo porque ahorita les comparto algo, eh, conozco, tú sabes bien que conozco a tu pequeña, este, bueno, ya ni tan pequeña, ¿verdad? No, no. Eh, <risas> estoy seguro que la independencia que ella está logrando y va a generar y, y va a lograr, cuando llegue el momento de la vejez tuya, uh -huh. estoy seguro que también sin la obligación, sin la sí. carga, sin esa eh, lastre cultural y social de que esta obligación va a estar ahí cuando tú lo necesites. Uh -huh. Por esta condición de personas independientes pero con uh -huh. un estrecho lazo afectivo y de compañía. Entonces, uh -huh. en lugar de seres codependientes y además eh, no solamente eh, eh, no independientes, sino codependientes <risa> emocionalmente. Emocionalmente. Uh -huh. Entonces creo que eh, este, aunque les podamos compartir a nuestros hijos que ellos pueden hacer su vida Estamos seguros, yo así lo siento, y en el caso de, de tu hija uh -huh. también, creo que así va a ocurrir, que um, cuando llegas llegar el, llegar el momento, si tú requieres algún apoyo, va a estar ahí, por supuesto, por supuesto. Sí, Quiero porque cerrar, es un, perdón, papu, adelante, pero, adelante, es, ¿no? es un vínculo, es un vínculo que se forma desde la vulnerabilidad, justamente, Exactamente. y desde la escucha. Así es. No, es, no desde eso. la obligación, no Exacto. desde la codependencia, no desde... Desde el eh, juicio. El juicio, eh, se me fue ahorita la, la, la palabra de, este, sí, la, la, la obligación, ¿no? Desde el juicio. Pero bueno, eh, me gustaría cerrar compartiendo, amigo, amiga, que bueno, conozco a, a Dan ya desde hace algún tiempo. Eh, la veía llegar al trabajo con su pequeña en bicicleta, este, y su pequeña atrás con su casco. Entonces, eh, sé que lo que ella nos está compartiendo, lo que hoy ella, ella ha logrado hasta ahorita, los talleres, el acercamiento con padres de familia, es porque tiene experiencia de vida y ha eh, eh, reunido esta experiencia para poder compartir con eh, pues padres de familia, que, que quizás necesiten esta guía y este apoyo en este mundo que a veces parece más loco de lo que eh, hubiésemos querido. Pero bueno, eh, Dani, estamos cerrando el programa. Eh, me gustaría que pues eh, dijeras las últimas palabras, tips, consejos, puntos de vista de este tema que es escucha a tu adolescente, Dani. ¿Cómo, cómo lo viviste y, y compártenos un poquito? Pues yo resumo con... Escucha, ¿no? Escucha palabras, escucha el cuerpo, escucha las emociones. Y si no sabes cómo, pues hay que aprender, ¿no? Y para eso estamos nosotros. Eh, tengo un taller que es justamente aprende a escuchar, ¿no? En donde hablamos de todo esto ya con más detalle, eh, desde la teoría, pero también la práctica para que empiecen a hacerlo. Entonces, ahí les dejo mis redes sociales son arroba Kids Fullness así lo teclean, ahorita lo pongo aquí en el chat si quieren y ahí estoy en Facebook Instagram, TikTok, en varios lugares me pueden encontrar igual Kids Kids con S con Fullness, con doble S al final Kids de niños, ¿no? Kids de niños, así es y Fullness eh, evoca a Mindfulness. ¿tale? A Mindfulness, exacto, porque para la regulación de las emociones hacemos uso de prácticas de Mindfulness. Perfecto, muy bien. Pues Dani, muchas gracias por esta conversación que hoy tuvimos. Gracias eh, a ti. fue muy rica eh, y con la intención de que también a nuestros eh, este, escuchas. Nos, espectadores. Espectadores, les sea también de gran utilidad. Eh, gracias, Dani, que tengas una excelente, excelente eh, semana y seguramente por acá nos estaremos viendo en temas eh, también relacionados. Hay mucha tela de dónde cortar, así que seguramente Montón. te estaré eh, invitando en, en próximas ocasiones. Será un placer para mí estar. Muchas gracias. Perfecto. Pues amigos, esto es eh, Espacio de Excelencia. Que pues abordamos hoy el tema de escucha adolescente. Ojalá que les haya sido de gran utilidad, que les haya hecho reflexionar y que, como comentó Dani, eh, cuando no sabemos algo, tenemos la gran oportunidad de empezar a, a aprender. Siempre estamos este, aprendiendo y siempre con la capacidad que hoy sabemos. Nuestro cerebro no se desgasta hasta <risas> la última minuto de nuestra vida, estamos aprendiendo y podemos aprender. Pues Dani, gracias. Gracias a ti. Chicos, chicas, gracias por estar aquí, acompáñenos, vamos a tener programa por esta única ocasión seguida, el siguiente lunes, vamos a tener programa vamos a tener también otra invitada eh, en relación también a, a, al tema de, de, de la eh, este, niños y adolescentes bien bien interesante un tema eh, importante que se liga con lo que hoy hoy estuvimos platicando aquí con, con Dani pues nos estamos viendo la próxima semana el lunes 6 eh, la tarde tiempo de la Ciudad de México yo soy Fertoraya y nos vemos